Hola, se ha agregado un nuevo informe al módulo de facturación que permite generar un listado de los despachos de cierto día la ventaja de este informe es que permite obtener de manera resumida los despachos diarios que se deben realizar y adicionalmente existen una serie de filtros que pueden ser útiles para poder separar esos despachos entonces si por ejemplo podemos agrupar los despachos por sucursal donde se están realizando por la patente o por la patente del vehículo que está transportando las mercaderías por ejemplo si en la tenemos solamente una casa matriz pero la casa matriz tiene tres vehículos podemos generar los listados de despachos que tiene que hacer ese vehículo durante el día a través de este módulo ¿ya? Ya que Simplemente podemos generar tres veces cada list eh, los listados, cada uno con la patente diferente de los vehículos que tengamos. O podemos hacerlo por transportista, en el caso que quisiéramos pasar de el listado a un transportista, por receptor, por usuario que generó, por vendedor, etc. ¿Ya? La eh, forma más sencilla de usar esto es simplemente seleccionando una fecha, por ejemplo 13 de diciembre, y colocando generar reporte. Esto nos va a buscar toda la guía de despacho, que estén para esa fecha y adicionalmente nos va a generar un mapa donde nos va a mostrar en este caso para la dirección sin fuego 59 la ubicación dentro del mapa obviamente si tuviésemos más guías de despacho nos mostraría todos los puntos dentro del mapa donde se tienen que realizar los despachos de ese día también tenemos la opción de no generar el mapa, ya sobre todo en el caso de que sea mucha guía de despacho generar el mapa es un poco lento porque la consulta eh, busca las coordenadas de las direcciones Entonces, en ese caso como tenemos la opción de no generar el mapa así si es que ya conocemos la ubicación y nos, y nos manejamos dentro de la ciudad pero en el caso de que quisiéramos utilizar el mapa lo tenemos disponible y es, de hecho es la opción por defecto y con este reporte como mencionaba podemos eh, organizar eh, de forma más sencilla los despachos que se van a realizar y que vamos a filtrar de diferentes formas para poder entregar a los vehículos que efectivamente hacen los despachos, de información lo más ordenada posible y más clara para que puedan hacer los despachos. Bueno, ese es el informe. Muchas gracias.